Este sábado no te pierdas una nueva aventura en los Llanos de Colombia en 32 Regionalmente Nuestro. El departamento del Meta nos mostrará su riqueza hídrica, sus maravillas naturales, sus sabores y toda su cultura forjada a caballo. Te esperamos para que viajes con nosotros en 32 Regionalmente Nuestro.